recordarte que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter van a estar apareciendo mágicamente, pero así que corre, corre a suscribirte mis amores y en el video de hoy les cuento que para el 2020 quiero hacer más actividades con mi familia y con Puchi así mismo, así que viene muchísimo contenido de nosotros inventando gracias a Inventin, que soy yo, así que hoy vamos a estar creando adivinen qué, el carro los Picapiedra con toda mi familia, mis primos, mis amigos, mi hermana, mi puchi, todos, todos, todos, todos. Y vamos a ver cómo nos queda eso, porque déjenme decirles que tiene como que un pequeño twist, así mismo, tiene un estilo, así como el mundo de Camila. Cami, ¿pero qué herramientas vas a utilizar? Pues esto es facilito, facilito Vamos a estar utilizando estos galones de metal Que siempre vemos por ahí como basurero Asimismo, dos de esos Que van a ser nuestras gomas También vamos a necesitar madera Sí, madera, para poder hacerle todo lo que es el ensamblaje Vamos a necesitar también cuatro ruedas Porque eso tiene que rodar de alguna manera No se vayan a pensar que son solamente estos latones ah, ah, ah. Esto tiene ruedas También vamos a usar estos espaguetis que usamos cuando vamos a la playa Y nos subimos arriba de él Esos es también porque los necesitamos para poder adornar nuestro carro Y también para nuestro timón Eso sí que el timón no sirve ¿Por qué no sirve, puche, el timón? ¿Mue? No bueno, hay sistema de... Esto sí es pica piedra, sí, pica es. piedra, pica piedra. Lo vamos a decorar de rosado también, porque ustedes saben que el rosado es mi color favorito. Y este techito que tenía como una tela así como grisaza, no va a ser así, no, no. En el mundo de Camila no puede ser así, tiene que ser como de un tul con perlas. ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo nos van a quedar? Bueno... Ahora sí, manos a la obra y obras a las manos, porque si no, nos coge aquí hasta el 2021. ¿Qué me dicen de este outfit que me he creado para una Vilma Pica Piedra bien fashion? Para empezar, yo no tengo Así que lo máximo que pude hacer fue ponerme este moño con unas trenzas Que creo yo que en ese tiempo de la prehistoria se utilizaban bastante Digo yo Y bueno, Vilma siempre llevaba estos trajes blancos Así que yo le hice esta capa así Que parece como que voy para el Met Gala Y estos lentes, yo vi que en un episodio Vilma tenía unos parecidos a estos Pero los de ella eran de piedra de verdad Que yo me imagino que se le cayó la cara Vamos a dar un recorrido por todos los materiales Martillo para martillar y no la cabeza de Puchi sino tí, tí, tí, tí, tí. el carrito. Taladro. ¡Bum, bum! Esto es una taladora. Ah. una caladora. que no sé para qué se utiliza. Esto seguramente lo va a usar Puchi y mis primos porque yo a esto le tengo miedo. Por aquí también tenemos muchos tornillos y cositas que no tengo idea para qué, hay. pero me imagino que sea para aguantar el carrito. Toma súper fuerte, súper fuerte, para que no se nos caiga nada. Agua para estar hidratados y ponme la música, DJ.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 Mira, ¿Qué me dicen de esto? Óyeme, esto es un Ferrari, un Lamborghini. ¡Qué lindo nos quedó! Y lo mejor de todo es que lo hicimos en familia. Y ahora sí, la prueba de fuego. Vamos a ver si esto de verdad es el carrito pica piedra. Y nos podemos, mira, transportar con los pies. Esta prueba fue un total fail. Tercera prueba de juego. Si el carrito de los picapiedras no pudo con mi hermana y conmigo, ¿qué ustedes creen con mami? Ya yo siento que me estoy yendo de lado mitad. En el 2020 toca dieta. Dieta. Bueno, a la una, a las dos. Espérense, que el motor de arranque no haya. Ya llevamos el motor de arranque. ¡Ahora! A la una, Abandon ship. Ay, Dios mío. ¿Cómo que me 아니, <웃음> 아니, Pero bueno, yo lo voy a arreglar, así que tú quédate por ahí para las próximas aventuras del mundo de Camila. Los quiero, los amo, los adoro, les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso y colorín colorado. El mundo de Camila, por hoy.